Gracias, bienvenido a Contacto Diario Muchas gracias, buenos días queridos amigos <coughs> Víctor y Manuel Y el apoyo técnico como a siempre Melvin, Sí, sí, eh, sí, no, él es el que se encarga de, sí, de buscar el lado positivo sí, mío ¿sabes? Co Correcto, sí. sí, el perfil y a nuestros el perfil. amigos televidentes Me ha evitado tener que excusarme Porque obviamente fueron causas ajenas A nuestra voluntad Si hay algo que para mí es importante Este compromiso No con ustedes solamente Sino con los amigos televidentes porque uno puede ayudar a edificar con algunos temas, ¿verdad? Así es. Sí. Qué bueno. Tres, tres temas a los cuales nosotros vamos a intentar por lo menos darle pincelada por la importancia que revisten a nivel del mundo. Y vamos a iniciar, doctor Lister, este tema y es la aprobación de la primera vacuna contra la malaria por parte de la Organización Mundial de la Salud. Un tema que definitivamente tal cual... Eh, lo acabo de decir eh, eh, involucra al mundo eso es uno de los temas que usted ha querido traer para compartir con todo el público de contacto de hablar, la importancia, lo que reviste esto para el mundo doctor ayer cuando estaba eh, haciendo el análisis de los temas que podíamos traer al programa obviamente quise tratar este en primer lugar porque fue el que más me impactó por lo que significa eso para el mundo incluyendo la República Dominicana la malaria, llamada también paludismo, es una enfermedad que se transmite a través de un mosquito que pone su huevo, ¿verdad? Cuando, cuando pica un ser humano, entonces un parásito se aloja en el organismo y ataca los glóbulos rojos y el hígado, lo que significa que si no se actúa a tiempo, es mortal. Y es una enfermedad que se ha venido padeciendo durante miles de años. Y Tenían la comunidad científica 100 años buscando una vacuna y la estaban probando desde hace 6 años en Kenia, en Ghana, en Malawi, en África, porque es el continente que más afecta a esta enfermedad. Solamente en el año 2019 hubo más de 260 muertos, niños, porque la enfermedad ataca básicamente a los niños. ¿Y sabe por qué morían estos niños? Porque no tenían un mosquitero. No sé si ustedes recuerdan hace pocos años, y lo digo como político que soy, cuando íbamos a esos barrios a llevar comida, la caja, que después nos acusaron al partido que yo pertenecía, o me solo, pero también se donaba mosquitero. Porque en esos barrios marginados que quedan cerca de Cañada, de Quebrada, pues donde, donde quiera que hay humedad, pantano, hay mucho mosquito. Ahora bien, y la pregunta es: ¿por qué en el caso de la vacuna contra el COVID se hizo un tiempo récord, en menos de un año? En cambio, la malaria tenían 100 años y 6 años experimentando. Bueno, por una sencilla razón: se dice que la malaria es más invasivo, es más. Eh, insidioso. Y la tasa ¿Qué? de mortalidad de la malaria es mucho más alta. Correcto, correcto. Y sobre todo que ataca a los niños, lo contrario del COVID, que fíjense que ahora que se ha visto la necesidad de vacunar a los niños. Ahora bien, eh, ¿por qué traje el tema? Bueno, independientemente por la importancia, desde el punto de vista científico es un, un gran avance, un gran logro, logro, pero desde el punto de vista de salud pública es una hazaña histórica como lo han calificado las autoridades de la Organización Mundial de la Salud ustedes saben que una vacuna no se puede aprobar así la del COVID era porque estaba afectando al de planeta Venecia, de y Venecia. había una injerencia política porque acuérdense del expresidente Donald Trump que le dio un plazo a los científicos para, para, hacer la vacuna. para, para eh, poder descubrir la vacuna y hacerla y todavía había mucha reticencia de la gente y todavía lo hay Todavía lo hay, eso ha ido descendiendo, tal vez ha hecho falta una campaña más profunda. Vi una información que me llamó la atención, y es que a los que asistan ahora a los estadios en la temporada de béisbol, lo van a vacunar, lo que quieran, obviamente. Lo que yo no sé si si, uno, bueno, ojalá que lo hagan, pero uno que va a presenciar un partido y empieza a sentirse mal y no sabe si es del ron que se está tomando o es de efecto de la vacuna. Pero bien... El asunto es que, volviendo al tema, eh, ¿por qué traje el tema también al segundo lugar? Bueno, porque hay una serie de países en donde esta enfermedad es endémica, como Venezuela, Brasil, Colombia, Nicaragua, entre otros. Zona selvática profunda. Correcto, entre otros. Sin embargo, países donde ya había sido superado, hay brotes de malaria. Costa Rica, República Dominicana y otro país más. Entonces, para nosotros es muy, muy importante ver esta vacuna. Ahora bien, ¿a quiénes se le aplican la vacuna? Son cuatro dosis. A los niños de 5, 6, de, no, de entre 5, 6 y 7 años, eh, meses de nacido. 5, al quinto mes, al sexto y al séptimo. Y después la cuarta de refuerzo a los 18 meses. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo sobrevivieron toda esa gente allá? Porque se hicieron inmunes de la cantidad de veces que le dio la malaria. Y fíjense que para viajar a esos países se exige estar vacunado. ¿Pero vacunado de qué? Porque ahora es que se descubre la vacuna. no ¿Cómo se combatía? Se combatía con medicamentos, para, para tratar de matar el parásito incubado en el organismo, eh, fumigando y con mosquitero. Eso bajó un poco, pero no garantizaba que pudiera haber la erradicación. Ahora y bien, mucho menos que pudiera sobrevivir, porque no todo el mundo corre la misma suerte. Eh, totalmente de acuerdo. Óyeme, la efectividad de esta vacuna, que es un gran logro, es efectiva en un 40%, nosotros que nos quejamos que la del COVID es un 70, un 90, es un 40%, pero lo importante es... Pero frente a nada es mucho, porque si nos vamos a los libros de historia, Lister, eh, la malaria siempre ha causado estrago, de hecho, la enfermedad que más europeos mató cuando esclavizaban a África fue la malaria, precisamente. Y no nos vamos tan lejos, cuando la construcción del canal de Panamá, lo primero que utilizaron fueron asiáticos, chinos, por eso es que en, en Panamá hay tantos chinos, de lo que quedaron, pero entonces la malaria, por todo como, tal como dijiste hace un momento, construyendo el canal de Panamá por toda esa selva, óyeme, entonces morían, porque no había la forma, ¿verdad? Eh, de ahí viene el famoso inventor, este... Leipzig, no me, bueno, ahora no me viene a la, a la mente que incluso hay un monumento en Panamá, porque fue el primero que eh, invent, descubrió cuál era la causa de, la, de esa mortalidad. Entonces trajeron a los esclavos africanos, que fueron los que continuaron con la construcción del canal. ¿verdad? Y eso mermó la compañía francesa, que era la que lo estaba construyendo, quebró y le vendieron a los norteamericanos. Y obviamente los norteamericanos no solamente compraron el canal, sino que compraron a Panamá y a toda Centroamérica. ¿no? Pero eh, es una gran noticia, es un, una hazaña histórica como lo han calificado. Y evidentemente que, aunque sea un 40%, pero ya con esta vacuna pueden ir implementando otras vacunas. De se van desarrollando eh, más. Correcto. Lo es, que está pasando con perdón con el COVID, que hay vari, hay vari, diferentes variantes. Entonces hay que buscar la manera de fortalecerla y ahora se está hablando de la tercera vacuna, lo que no sabemos es por qué de otro laboratorio, yo infiero que es porque tenemos en existencia guardada en unos refrigeradores especiales, porque la Sinovac no necesita toda esa eh, ambientación, ¿verdad?, pero yo me lo voy a poner. En definitiva, lo im más importante de esto es que han surtido efecto y la muestra está de que cómo ha disminuido de manera significativa la mortalidad después que se han descubierto las vacunas, sea una, dos, sean tres, no importa la marca, el asunto es lo más importante de esto es que ha disminuido la mortalidad en el mundo. Y qué bueno, con tal cual señala Liste, pues la aprobación ya de la primera eh, vacuna contra la malaria eh, ya fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud y eso es un avance y seguimos avanzando. Doctor, otro tema que tenemos también, eh, darle algunas pinceladas de los temas que usted ha traído, y es el motín que se produjo en una cárcel en Ecuador. Más de 100 muertos, una tragedia, ¿verdad? Y que el mundo entero pues ha lamentado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Precisamente ese tema lo tenía la semana pasada, al no darse el programa pues no lo pude desarrollar Todavía es franquecito y, porque ahí está el caso Claro, eh. mire es la cárcel número uno de máxima seguridad en Ecuador Y está no en Quito que es la capital sino en Guayaquil que es la capital financiera de Ecuador Cuando yo vi que se produjeron un enfrentamiento entre bandas, bandas de narcotraficantes dentro de la cárcel 160 muertos. Bueno, 80. De, de, de, ¿Qué población eh, tiene esa cárcel? Las informaciones no lo dicen, pero deben haber miles de privados de libertad, como le llamamos ahora. Oiganme, cuando se armó este enfrentamiento con esa mortalidad o mortandad, yo dije: Pero eso no es una cárcel, eso es un infierno. Ok, fue entre bandas de narcotraficantes, pero no todos los que están ahí son narcotraficantes. Imagínense que hubo que meter el ejército, y duraron dos días para poder sofocar eso. ¿Y qué encontraron? Sí, que vimos, Lister, en las noticias que a la policía, cuando llegó la policía Timotín, la recibieron a tiros y, y, y no pudieron entrar, hubo que llamar al ejército. Porque, ¿Qué ¿Qué? Lister, para, para poner en contexto, ¿verdad?, la, la, la, usted que estuvo por, por esa, toda esa zona y maneja esos, esos temas Las condiciones en las que viven esos privados de libertad eh, ¿Podríamos decir que es parecida también a la que tenemos nosotros por esta zona? No, peor Y, y lo traigo como a colación como tema Porque nosotros somos un ejemplo con el nuevo modelo penitenciario Y ahora le explico por qué el, el asunto es, claro, hasta la nueva victoria, ¿no? El asunto es que... Que, que, que no tiene nada que o sea, ver con el éxito. Con la victoria, no, ¿eh? no, no, al contrario, la, debieran decirle la desgracia, la desgracia, tanto para los que están internos como para los que la construyeron. Sí, sí. El, el asunto es, señores, que es lo mismo. ¿Qué encontrar? Oye, lo nuevo interno y lo que la construyeron son los sí. mismos. Ah, sí, sí, sí. <risa> Ahora, no, no deja mira. No, no dejes escapar a ese chingo que a, me gusta muy la a, de llamar. Ahí va a haber paludismo y todas esas cuestiones ¿eh? porque es una sierra. No sí, sí, sí. Pero bien, el asunto es que cuando entran las autoridades, ¿qué encuentran? Cinco personas decapitadas. Dios mío. Varios desmembrados. Fusiles, pistolas granada, habían esquirlas de, de, de, de, de, de granadas en la pared y ustedes se preguntarán ¿y cómo entraron ese armamento a la cárcel? demasiada seguridad entonces los analistas de, de seguridad de Ecuador eso, eso es una pregunta si se hace aquí las respuestas se la saben hasta los no es la misma de allá hay cuatro factores primero la lucha de poder entre las bandas del control No se puede llegar al extremo de lo que hizo Nayib Bukele en, en El Salvador. ¿Qué hizo Nayib Bukele? Eran prácticamente desnudos, solamente con pantaloncillo. y juntó en un pabellón general las dos bandas más poderosas de mareros, de las maras. La, la Mara 18 y la Mara Salvatrucha, que son enemigos. Usted lo ve todo raspado la cabeza y con tatuaje Nada más le faltan los ojos por ponerse tatuaje. Lo juntó enemigo a muerte. Y cerró todas las ventanas con tolas de metal, para que no le entrara ni la luz solar. Como quien dice, para que se maten entre ellos. Y hay personas que piensan así, ¿eh? No, sé si entre ellos no hay problema y salimos de ellos. Señores, son seres humanos, aunque no actúen como humanos, y después que están reducidos, Ahí están encarcelados, hay que ver qué se saca de ellos, ¿verdad? Claro, no sacar los peores de allí? Eh, correcto, porque eso es lo que pasa con eso es que cuando salen de ahí salen más violentos, si es que salen. Pero eso son de, de, de las genialidades, entre comillas, que se le ocurre a ese señor. Pero volviendo al Ecuador, la lucha de poder entre las maras por el control de la cárcel. segundo lugar, el narcotráfico. Oigan este dato. Una de las de los caminos ahora de la droga de, de, de Colombia, Colombia no produce coca. La coca se produce principalmente, la hoja de coca, en Bolivia y una parte de, de, Perú. de, de Perú. Colombia lo que hace es que la procesan, el alcaloide, porque eso lleva unos componentes químicos, en laboratorios que tienen en la selva, y ahí es donde eso adquiere más valor, y obviamente cuando logran llegar a los Estados Unidos, o al país de destino, eso se encarece, eh, un kilo de coca, ¿cuánto puede costar? 40 mil dólares. Incluso, no sé si se han visto la serie sí, la de visto. estos narcotraficantes, Que si es en Europa que, es más cara. Que, sí, claro, cuando, cuando logran colocar un envío de esto, ellos lanzan fuego artificial y lo celebran en, en Colombia, entonces ellos lo procesan allá, pero como Después de los tratados de paz, aunque ahora hay un sector de la FARC eh, que volvieron a sublevarse, pero ellos lo que tenían era el control, porque cobraban peaje y todas esas cosas, ¿verdad? Y se nutrían del recurso que le daban los narcotraficantes, pero había cierto control. Ahora no, el 30% de la droga que se produce en Colombia pasa por Ecuador. Entonces, obviamente... Ese dinero ha permeado a las autoridades, a lo, los jueces, los fiscales, la policía, los empresarios, a todo el mundo. Y entonces en una cárcel, con un sueldito como ganan esos eh, vigilantes, lo que sea, no digo yo entrar eh, fusiles, entrarán hasta tanque de guerra. Tercer lugar, el hacinamiento. Y le estoy hablando de lo que pasa aquí en el viejo modelo, ¿eh? Sí, sí el hacinamiento, lucha de poder, narcotráfico, hacinamiento y obviamente que la corrupción, la corrupción dentro de la cárcel. Pero es el tercer gran mutín que se da en los dos últimos años en Ecuador. Este ha sido el más dramático. Incluso las Naciones Unidas deben intervenir. ¿Por qué hablo de las Naciones Unidas y por qué traje el tema? Nosotros hemos sido reconocidos como país por el avance que hemos tenido con el nuevo modelo penitenciario, que ahora no se le llaman cárceles, sino centro de rehabilitación. De rehabilitación. Y a los presos no se le llama presos, sino internos, interno. privados de libertad. Privado de libertad eh, se divide en los preventivos de los ya... No, no se dice delincuente, sino al margen de la ley, pero tiene... El, la, el no, y excusa, Melisa, el trato es diferente sí. dentro de los centros penitenciarios que yo he tenido la oportunidad de conocer. Pues como estudiante, estuvimos muy de cerca con el nuevo modelo penitenciario y de verdad es efectivo. Pudimos ver que, que a los reclusos, a los privados de libertad, a los internos, se les trata con dignidad. Pueden trabajar dentro de la cárcel, pueden estudiar. Incluso hay cursos de Infotep, hay muchos que se hacen técnicos. Eh, uniforme. Tienen, uniforme significa. y sí, sí tienen un uniforme, de todo, tienen un, un, polocher, una. un huerto donde cosechan, o una panadería, una barbería. O sea, hacen diversas actividades que de verdad eh, se ve una, una. de reinsertarlo, de rehabilitarlo. también Sin embargo, eso no pasa en el viejo modelo. No, Yo compararía no, no, aquí no. el viejo modelo. El <risa> nuevo modelo es Vista Valle. El viejo modelo es eh, la, la, Fortaleza la, Duarte, la Fortaleza Duarte. La como le llaman. Sí. Que es. Podría yo compararla casi con la de Ecuador. Sí, no, la de todos sus países. La de todos sus países, porque, eh, ¿cómo le digo? Incluso quienes cometen una Una infracción disciplinaria, lo aíslan, lo ponen en una seda. Porque no es, es que. un calabozo le llaman aquí. Sí, pero no como, el, como nosotros conocemos el calabozo. Pero están aislados y entonces no le permiten la visita matrimonial, que eso es un gran logro. Yo creo que eso ha bajado eh, las relaciones sexuales entre, entre hombres allá en la cárcel, porque tú tienes acceso a tu pareja que va y te visita, ¿verdad? Pero entonces, si tú te portas mal, no te lo permiten. Eh, y se ha demostrado que el índice de reincidencia es mínimo comparado con el viejo modelo. ¿No? Es mínimo. Eh, por eso... Porque salen ya rehabilitadas. Bueno, cuando yo hacía cuando, cuando la pregunta, eh, el principio de que si... Esa pues situación que se dio en Ecuador, que si las, las los recintos eh, eran parecidos por la, por la población, ¿verdad?, carcelaria, uh -huh. para decirle de que usted me dijo, bueno, peor. Bueno, yo me refería precisamente al viejo, al viejo Manuel. Ay, sí, modelo, sí, sí, claro. Sí, claro definitivamente, está... como muy bien describe Manuel, en ese sentido hemos avanzado muchísimo y seguimos avanzando porque se siguen construyendo, ¿verdad?, otros recintos que van a. Y que, y que con es la, el interés la... de Doña Miriam eliminar totalmente el viejo modelo penitenciario. Sí, lo que pasa es que eso es progresivo paulatinamente porque eso tiene muchos años. Y no solamente de Doña Miriam, sino una, una intención que hace rato. Se, se decidió Exacto. en el país. Sí, sí, así es. Sí, eh, sí, qué sí, bueno sí. que Doña Miriam y sea Doña Miriam y mañana sea el que sea, que le dé que seguimiento, con, que den continuidad, continuidad a, a, esa, a esa cosa. Que de hecho, a propósito de ese tema, el, en esta semana se hizo un allanamiento en la cárcel de Salcedo, del viejo modelo, que es uh -huh. en la Fortaleza, y descubrieron, creo que, cerca de 200 televisores, 15 cajas de cable de televisión pero, pero celular yo creo que tú te fuiste lejos te fuiste a Salcedo fui aquí <risa> recientemente ahí en la Duarte, sí, aquí en, la Duarte esquina, en la San Francisco esquina Luperón de o sea, todo la que ahí. tenemos ahí eh, eh, se hizo un motín que eso fue un espectáculo mire déme eh. hacerle una anécdota ya ya ya, ya se, estamos sobre ellos y no tiempo. hablamos sí, de los papeles sí, de Pandora sí, eh. sí, sí. no no vamos eh, para eh, allá yo, vamos a ser un titular no, para, dejarlo, eh. para dejarlo para dejarlo sí. para el próximo sí, día, ese tema no porque yo no porque yo le voy a hacer una pregunta a ustedes pero bien cuando yo era fiscal acá fiscal más joven del país se me ocurrió, con esa mentalidad democrática, ir a la cárcel. Se y, mantiene? Y entrar, sí, sí, ah, la okay, mantengo, okay. pero yo creo que a este este yo no entraría a la cárcel como con esa juventud. Y entré a la cárcel ahí, que era la única que había, eh, en la fortaleza Duarte. Nada más hay dos celdas, dos pabellones, el hacinamiento, la promiscuidad, todo eso. Y había como tres, no, no eran inodoro, no. Habían como unos bacinetes de cemento rústico porque los inodoros los rompían, y con el pedernal, que es con el que hacen el inodoro, lo, lo convertían Hacían en armas, arma de fuego, armas, cuchara, entonces, oye, con el elástico del pantaloncillo hacen el mango, hasta el tubito de, de, la, de, la, de la flota, ¿verdad? Ese es el más peligroso, porque es, es, es eh, como es hueco, a quien le dan una puñalada con eso, le produce una hemorragia, y yo privando en Demócrata, eso era cuando Antonio Guzmán, Fui a, a comer, aquello era con leña, aquello era una cosa horrible, con gris, que era un arroz con sardina, y yo me puse a comer para demostrarle a ellos que era una comida sana. Cuando salí de ahí, duré como una semana con diarrea, porque <risa> imagínense ustedes. Yo creo que experiencia así si no volveremos a pasar. Pero ya, para dejar el titular, porque ya veo que te están haciendo señas, cuando tú aprietas los labios, porque no encuentras qué más decir, eh, sobre los Pandora... Papers o papeles de Pandora es un tema sumamente largo y me ha llamado la atención que he visto representantes de la sociedad civil llamada sociedad civil que son los que más enrostran eso en otros gobiernos ahora tratando de justificar lo que el presidente de la República Dominicana aparece ahí que tiene su familia, compañía offshore Ahora, le dejo esto de tarea. ¿Cuál es la finalidad de tener compañía secreta en un paraíso fiscal? Bueno, ahí está la pregunta y el próximo viernes el doctor Octavio Lista me promete que vamos a tocar este tema de los papeles de Pandora. Doctor, Gracias por compartir con nosotros como cada viernes y hacer ese recorrido por las eh, esas noticias, verdad, que recorrieron el mundo durante toda esta semana.